¿Podría alguien enamorarse de una ciudad? Pues te lo digo que sí. Esta es la hermosísima ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, sur de España. Bienvenidos a uno de nuestros videos más especiales. El Latinol. Entretenimiento para tu corazón. Uno de los lugares más bonitos que tiene la ciudad es la Plaza de España de Sevilla. Muchos turistas, mucha belleza y mucha tradición y cultura aquí en la ciudad de Sevilla. Compartir para hacer ejercicio. Saludos. Todo se lo debemos al arquitecto de la Plaza de España, don Aníbal González, que está ahí a nuestras espaldas y la verdad que es bastante especial ver que aún con el tiempo él, él sigue allí admirando su obra. Como un dato rápido, hace poco el Ayuntamiento de Sevilla ha renovado los estanques, muy bien cuidado tanto los peces como otras especies que bueno engalanan la Plaza de España de Sevilla. Sigamos con más, vamos ahora hacia la parte de la naturaleza que tiene la ciudad de Sevilla aquí en el Parque de María Luisa. Personas muy caritativas con los cisnes, ahora mismo están ellos, eh, por decirlo así, cenando. ¿eh? Entonces eso es bonito también, algunas personas siempre me aconsejan eso, que si uno va a hacerle fotos o eso, pues que les lleve alimento. ¿eh? Atentos con eso. Hasta aquí terminamos el video de hoy, pero espera, la segunda parte de Enamorado de Sevilla. Hasta un próximo video, Primines. Gracias. Siempre por todo su apoyo. Recuerden que la vida es bella y todos nosotros somos unas estrellas. Hasta un próximo video. Gracias por vernos en Latinol.